El bebé está entrando. Parece que hay una falta en la jugada. El árbitro señala aglomeración en la cuna. Las almohadas, edredones y peluches pueden presentar un peligro de asfixia. Papá busca la ofensiva. Sin mucho, es mejor. Ahora sí, eso es una jugada segura.